De Luis Núñez Pantaleón como nuevo gobernador de la provincia de Duarte. Así que el presidente de la República, Danilo Medina, designó mediante decreto 372-19 a Luis Francisco Núñez Pantaleón como nuevo gobernador de civil de Duarte. Esta designación se produce luego de que su anterior titular, Juan Antigua Javier, fuese designado mediante decreto 350-19 emitido el 21 de octubre como nuevo director de comedores económicos Vamos a ver porque justamente tenemos en la línea telefónica al nuevo gobernador de la provincia de Duarte El señor Luis Francisco Núñez Pantaleón Buenos días Luis, estamos en vivo en estos momentos para de mañana Por primera vez verdad, escucharemos sus palabras luego de su designación como nuevo gobernador Buenas, Buenos días Luis Buenos días, Vladi, ¿cómo tú estás? Buenos días tu radio oyente, radio televidente, mejor dicho. Así es. Luis, ¿cómo se siente usted con esta, eh, con este nuevo compromiso, verdad, que le ha puesto el gobierno dominicano, esta designación en la provincia de Duarte. No, Vladi, me siento bien que, que el presidente haya tenido la confianza en nosotros para ponernos una posición tan importante que nosotros seguro que la vamos a realizar con el a, a entregarlo a nuestras a nuestras labores a nuestras responsabilidades Bueno, Luis, en mucho compromiso y responsabilidades a propósito de eso eh, aún deudas pendientes, promesas que hay que cumplir en San Francisco de Macorís la pasada gestión se caracterizó ¿verdad? por hacer una gestión, eh, justamente valga la redundancia de gestionar algunas obras pendientes, circunvalación, hospital regional entre otras. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, Vladi, eh, tú sabes que eh, la deuda social que tiene la República Dominicana, incluye también a San Francisco Macorís, son muchas las obras que, que se necesitan en la provincia de Huarte, pero ya se ha dado muestra fehaciente de que, que se está trabajando, que los ya inició que la circunvalación ya inició es una cuestión de darle de darle continuación ahora mismo se están faltando todos los lugares eh, que estaban sin afectar en San Francisco Macorís es decir que el gobierno eh, no ha dejado de trabajar y continu y continuará trabajando nosotros le daremos seguimiento a todas esas obras que son fundamentales para el desarrollo de San Francisco de Macorís bueno ¿Qué le puede decir Luis Núñez Pantaleón, gobernador de la provincia de Duarte, a todos los sectores que conforman esta provincia? No, le digo a, a, a San Francisco, a la población de San Francisco Macorís que nosotros trabajaremos junto junto al pueblo, como, como hemos caracterizado siempre, que somos personas, ¿me entiende? Que, que nacimos de las entrañas del pueblo y, y, y convivimos en... en lo que hacen son gestión, pero si hay un buen gestor, eh, las cosas llegan. Bueno, eh, ¿es oficial ya o usted tiene que hacer algún tipo de viaje, algún tipo de juramentación lo adelante que se va a producir aquí o en no, Santo domingo? No, en, en, en hora de la tarde el presidente me va a recibir para juramentarme y, y no sé si llegaré con hora eh, para tomar posesión aquí en San Francisco Macorís en el día de mañana Bueno, pues muchísimas gracias señor gobernador Luis Núñez Y bueno, tú sabes que siempre estamos a tu orden Muchísimas gracias Luis Núñez Ahí está Luis Núñez Pantaleón nuevo gobernador de la provincia de Duarte ya ustedes escucharon, ¿verdad? Eh, se dirigirá entonces en el día de hoy hasta Santo Domingo De mañana